Bueno, pues si os parece, vamos empezando con la segunda charla de esta sesión de hoy. Os damos la bienvenida otra vez al área de ciencia en la Feria del Libro una iniciativa que organizamos la Estación Experimental del CEIDIN, el Instituto de Astrofísica de Andalucía y el Parque de las Ciencias, en colaboración con el CSIC a través de su Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica y de la Delegación Institucional en Andalucía y Extremadura. Bueno, sabéis que el lema de la ciencia este año es una imagen mil palabras, y nosotros nos hemos centrado sobre todo en la ilustración científica. Pero para la charla de ahora, que nos va a dar Cristina Delgado, eh, no he elegido una ilustración científica, me he permitido el lujo de elegir otro tipo de ilustración que va más con la charla que vamos a escuchar. Y es que la ilustración da para mucho y desde luego ha dado mucho juego en la publicidad y, en este caso, pues en la publicidad de algo que está muy de actualidad, los alimentos procesados y qué mmm, beneficios o perjuicios pueden tener en un momento dado. Para hablarnos de todo eso, tenemos a Cristina Delgado. Cristina es investigadora en la Estación Experimental del CEIDIN, en el Departamento de Nutrición y Producción Animal Sostenible. Cristina ha hecho un montón de cosas relacionadas con la dieta y la salud, con lo que hay de bueno y de malo en los alimentos, eh, con propiedades probióticas de, de algunos alimentos, sobre todo en alimentación infantil. Eh, sabe de casi de todo lo que se puede comer, <risa> sabe. Y hoy el título de su charla es ¿Te vas a comer eso? Pues vamos a ver si nos lo comemos o no nos lo comemos, según lo que nos cuente Cristina. Bueno, pues eh, buenas tardes a todos. En primer lugar, paro las gracias por estar aquí un lunes a las 8 de la tarde. Es muy gratificante, la verdad. Y bueno, pues mi misión para hoy es eh, tratar de que reflexionemos un poco sobre el patrón de consumo de alimentos que tenemos y daros una serie de consejos para que podamos reducir el riesgo eh, durante el procesado de los alimentos y que tengamos pues una serie de beneficios para nuestra salud. ¿Ahora? ¿Sí? Voy a comenzar con una preguntita. A, a ver si entre todos podéis decirme qué pensáis que tienen todas esas imágenes en común. Una cosa muy sencilla es simplemente el aspecto, algo visual. ¿Os llama la atención algo que tengan en común? Más sencillo todavía. Es una cosa muy visual. Efectivamente, tienen el mismo color. ¿Ven? ¿Eh? Eh, predominan esos tonos tostados, los amarillos, anaranjados, y bueno, la primera persona que se da cuenta de que hay un predominio de ese color en el alimento procesado este, es este señor, se llama Luis Camille Maillard, que bueno está trabajando en su laboratorio en Francia, y se da cuenta que cuando calienta azúcares y aminoácidos, que son esos ladrillitos que conforman las proteínas, siempre aparece pues, una serie de colores amarillentos pardos. En honor a este científico se le da a esa reacción el nombre de reacción de mallar y ocurre en todos los alimentos cuando los cocinamos a altas temperaturas, es decir, por ejemplo, en un proceso de fritura, en un tostado, en un horneado. ¿Cómo tiene lugar esa reacción desde el punto de vista químico de los alimentos? Deben existir azúcares en el alimento acompañados también de proteínas o aminoácidos, esos pequeños componentes de las proteínas, y debe ser sometido a un tratamiento térmico intenso. En ese caso aparecerán esta serie de productos que, como nos, que conocemos con el nombre de productos de la reacción de Mayar y que, bueno, una vez que aparecen en el alimento tienen muchas consecuencias positivas, sobre todo desde el punto de vista de las características organoeléctricas, porque son los que confieren a los alimentos pues ese color, ese aroma característico de un café tostado, de un pollo al horno y le dan un sabor muy característico y una, tostura, una textura muy apetecible, o sea que es algo que perseguimos tanto desde el punto de vista de la industria alimentaria como del cocinado doméstico, pero es cierto que también durante esos tratamientos van a producirse compuestos que no son deseables, que se consideran contaminantes del procesados y que pueden tener una serie de acciones negativas para la salud. Y del que yo mismo he hablado en concreto hoy es de la acrilamida. ¿Por qué la acrilamida? Os voy a contar por qué. La acrilamida es un contaminante químico del procesado que ocurre en esos alimentos cuando se calientan a altas temperaturas, o vuelvo a repetir, muy frecuente donde durante el tratamiento de fritura, un tostado o un horneado. ¿Y por qué nos ha interesado estudiar este compuesto? Pues porque hace ya como unos 25 años que sabemos que tiene efectos tóxicos para el sistema nervioso y puede producir una serie de alteraciones de nuestro ADN que nos conduzcan a desarrollar eh, pues, genotoxicidad y determinados tipos de cánceres, de forma que ya en el año 94 del siglo pasado eh, se describió por la Agencia de Investigación Internacional eh, contra el Cáncer como un posible carcinógeno para humanos. Incluso ya eh, más actualmente, en el año 2015, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, a la luz de una serie de investigaciones y de informes que han ido saliendo a la luz, pues determina que efectivamente la presencia de este compuesto en los alimentos puede ser un riesgo potencial para las personas hasta el punto de llegar a desarrollar determinados tipos de cáncer y que por lo tanto su ingesta pues, puede suponer un riesgo para el consumidor y tenemos que intentar minimizarla en la medida de lo posible. Así que nuestra misión para hoy es un poquito investigar qué es la acrilamida, en qué alimentos se encuentra, cómo se genera y algunos consejos para tratar de minimizar la formación. Como os decía, la acrilamida es un compuesto de reacción de mallar, por lo tanto se genera a partir de esos azúcares que encontramos en el alimento y en concreto para este compuesto el aminoácido que debe estar presente es la asparagina. Cuando esos dos componentes en la matriz del alimento se calientan a temperaturas superiores a los 170 grados, veis que son muy corrientes en la cocina, va a producirse la acrilamida, que eh, realmente tiene la particularidad de que es una partícula, es una molécula muy pequeñita y además es muy soluble, se disuelve muy bien en agua. Esto quiere decir que la vamos a tener presente en prácticamente cualquier sistema alimentario porque es muy fácil que vaya disuelta junto con otros nutrientes que consumimos en el alimento. Por lo tanto, la acrilamida en esos procesos de tostado, horneado y fritura se va a generar de forma natural en el, durante el cocinado y va a estar tanto en los alimentos de un entorno de pues, alimentos industriales, procesados industrialmente, como en un entorno de restauración colectiva, cualquier restaurante, cualquier bar que procese sus alimentos y por supuesto nosotros en casa también generamos durante el cocinado acrilamida. ¿Dónde nunca va a haber acrilamida? En los alimentos frescos. No los tratamos técnicamente, por lo tanto, nos da igual cuál sea su composición. Si comemos verdura o frutas frescas, nunca vamos a tener presencia de acrilamida. O bien, aquellos aliment alimentos que, a pesar de estar procesados, no contienen esos precursores que necesitamos, los azúcares y el aminoácido, concretamente asparagina. Eh, siempre que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria trata el tema de la acrilamida, el consejo que da es este, el de dorado, pero no pasado consumamos los alimentos siempre en un término de, pues como veis estas caritas sonrientes, la primera estaría bien, la segunda también, la tercera habría que rechazarla tanto en lo que es relativo a las patatas fritas como alimentos empanados que también tienen en esa cubierta derivados de cereales por el, el pan rallado, o cualquier otro tipo de rebozado, y también en el caso de, la, de las tostadas. Otra agencias, por ejemplo, europeas de seguridad alimentaria, pues el eslogan que tiene es el de Go for Goal, que viene básicamente a decirnos lo mismo, que consumamos siempre un color que apreciemos como dorado, nunca más allá del dorado. Porque el color es muy indicativo de la presencia de acrilamida. ¿En qué alimentos se encuentra este contaminante? Pues mirad, aquí os presento un estudio que se hizo a nivel de toda Europa de pues, una cesta de la compra muy completa, muy, muy completa en el que pues, había una gran cantidad de alimentos que presentaban acrilamida pero realmente las fuentes fundamentales que se detectaron fueron el café y sus derivados, los derivados de patata y también los derivados de cereales vamos a ir viendo un poquito cada uno de esos, de esos eh, eh, pues de esas categorías de alimentos como veis en el caso de eh, la bebida del café y del pan los contenidos son bastante pequeños. Sin embargo, en todos los derivados de patatas, os muestro aquí las patatas tipo chips, las de bolsa y las patatas fritas de bastones. En esas el contenido de acrilamida es muy apreciable y además hay que tener en cuenta que las consumimos también bastante en nuestra dieta, con lo cual el aporte es bastante, es bastante elevado. Además, hay que tener en cuenta que este contaminante de procesado, al igual que muchos otros, eh, lo que eh, hay que tener presente es que no solamente hacemos una ingesta de manera aguda, sino que estamos expuestos permanentemente, porque constantemente consumimos alimentos procesados y el efecto no es agudo, sino que es acumulativo a lo largo de la vida. ¿vale? ¿Por qué se forma acrilamida en esos alimentos? Bueno, pues como ya he comentado, debemos tener presente siempre azúcares y el aminoácido asparagino para dar lugar a la formación de acrilamida en calentamientos térmicos por encima de los 120 grados. Pero claro, es que en el café verde tenemos asparagina y tenemos azúcar, al igual que los tenemos en los granos de cereales y lo tenemos en patata. Por lo tanto, cuando los tratamos, en todos ellos va a aparecer acrilamida. Pasamos concretamente al caso de la acrilamida en la bebida del café. En el café verde la cantidad de acrilamida presente es cero, todavía no lo hemos tratado térmicamente. Cuando lo sometemos al proceso de tostado, que es algo completamente preciso en el caso del café, porque es el que le da esas características organoeléctricas por las que nos gusta el café, de repente la acrilamida se convierte en mil partes por billón. Entonces... ¿Qué hacemos? O sea, tenemos que llegar a, a intentar llegar a un compromiso entre esas características organoeléctricas beneficiosas y también aspectos de salud. Porque... Pero claro, el problema que tenemos es que la acrilamida, como he dicho, se disuelve muy bien el agua, de forma que nosotros generamos toda esa acrilamida durante el tostado del café y cuando se hace la erogación del café, que sabéis que es ese momento en el que está el agua hirviendo, pasando a través del café molido, entonces, toda esa acrilamida va a pasar inevitablemente a la bebida del café, porque es muy soluble en agua. Una pregunta muy frecuente suele ser, es que yo utilizo cafetera italiana, es que yo utilizo, me gusta la de Émbolo, o yo solo tomo café en la máquina de vending de mi trabajo. ¿Todos tienen el, la misma cantidad de acrilamida? Sí porque todos utilizan agua hirviendo para la erogación y eso promueve rápidamente la formación y el arrastre de toda esa acrilamida que teníamos presente en el café molido. ¿Cuánta acrilamida tenemos presente entonces en esa bebida del café? Esto va a depender de tres factores fundamentalmente. El primero es que dependiendo de cómo sea el tueste de ese café, de cómo sea eh, de delicado, se va a generar más o menos café a partir del café verde, perdón, más o menos acrilamida a partir del café verde. Si además tenemos la costumbre, que ahora parece que, que está un poco menos de moda, pero durante muchos años en España se consumía únicamente el café torrefacto, en el que se añadía azúcar para el tueste del café, en ese tipo de café la acrilamida se forma de una manera bestial. Bueno, pues dependerá entonces de cómo hagamos ese tueste del café, por una parte, por otra parte, dependerá de cómo nos guste poner de apretado el café dentro del pozo. Cuanto más lo apretemos, más café molido cabe y más extraeremos de acrilamida, lógicamente. Y por último también de la cantidad de agua. No es lo mismo llenar una cafetera para servir a cinco que llenarla para una única taza de café, poquita cantidad, muy concentrada y que se lo tome toda una persona. ¿De acuerdo? Pues esos son los factores fundamentales que determinan la cantidad de acrilamida que vaya a estar presente en la bebida del café. De forma que hemos pasado de que en el café verde que no había acrilamida, la hemos generado durante el proceso de tostado, llegando casi prácticamente a mil partes por millón, ¿y cuánto hay en una taza? Pues en realidad en una taza de café, hecha en una manera media de presión y de cantidad de agua, no hay mucha cantidad. No hay mucha cantidad de acrilamida. El problema es que, como os comentaba antes, se trata de un contaminante que es acumulativo a lo largo de la vida. Entonces, si la exposición es más elevada, a lo largo de la vida, lógicamente, es una sumatoria de todas las tazas de café que nos tomamos. Otra pregunta, entonces, ¿cuánto puedo beber de café? Bueno, pues, haciendo una serie de cálculos, yo he extrapolado que... Para llegar a efectos tóxicos, según los niveles que determina la ESA, habría que tomar de forma aguda más de 180 tazas de café en un día. Hasta entre 15 y 20 tazas no tendríamos problema. O sea que eh, yo creo que podemos estar tranquilos desde ese punto de vista, siempre y cuando tengamos presente que es acumulativo a lo largo de la vida. Vamos a pasar ahora al caso de los cereales. Los cereales temimos, la, tenemos la misma situación. En ellos, el, en el grano, tenemos azúcares y tenemos asparagina. Y durante el horneado, para hacer magdalena, para hacer pan, para hacer celas de desayuno en un proceso de extrusión, metemos temperatura más que suficiente para generar la acrilamida. Aquí os voy a presentar ahora varios estudios en, do, en donde quisimos ver un poco pues, eh, cómo nos movíamos en España en diferentes categorías de alimentos de niveles de acrilamida. Este es de cereales de desayuno, donde podéis ver, bueno, aquí se metieron, eh, pues creo que hay unas 70 muestras diferentes de cereales de, de desayuno que se comercializan en España. Y eh, pues los niveles de acrilamida eran muy variados, desde algunos que tenían por debajo de 60 partes por billón, que son cantidades muy pequeñitas, hasta algunos que ya llegaban a 800, que son cantidades muy considerables. Pero en realidad, bueno, ahí teníamos una exposición que dependía un poco pues, del nivel de ingesta de cereales de desayuno, que en realidad donde más preocupa es la población infantil, que si tenemos además en cuenta su peso corporal, están más expuestos porque tienen un menor peso corporal. Hicimos también ese mismo tipo de estudio en el caso de galletas, galletas de tipo desayuno, ninguna tenía eh, ni fruta, ni chocolate, todo de, toda la galleta homogénea y un tipo de galleta amarilla. Y también ahí encontramos niveles bastante variables, pero sí que había un grupo importante donde ya llegábamos incluso a, a doblar las cantidades que tenía el café. Quisimos hacer también el estudio eh, trabajando con pan tostado, porque claro, nosotros compramos el pan, el pan ya de por sí, en la parte de la corteza, que es donde se produce un mayor intercambio de temperatura y la parte que se calienta más, es donde se va a formar la acrilamida. Claro, pero nosotros compramos el pan de molde y ahora lo volvemos a tratar, hacemos tostadas en casa. Entonces quisimos hacer un pequeño experimento para ir aumentando 30 segundos el tostado de, de esa rebanada y ver cómo eso afectaba la formación de acrilamida. Bueno, como veis ya las de 3 y medio y las del 4 están incomibles, ¿no? Pero veis cómo en este gráfico cómo se dispara la, la acrilamida formada durante ese procesado. Podemos decir que hasta los 2 minutos y medio, casi 3, la tostada pues está aceptable, pero esa última ya de 3,4 es mejor descartarla. O, algo que podría hacerse sería una cosa que tradicionalmente también hemos hecho todos en casa. Cuando se te pasa una tostada, hay que rascar toda la parte negra y aprovechar lo que pueda. Hay que rascar toda la parte negra, efectivamente. En cuanto a esas tostadas, eh, AESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, sigue recomendando lo mismo. Hay que descartar la última. Hay que comer hasta el dorado. No podemos pasar del dorado, ¿de acuerdo? ¿Dónde va a estar también presente la acrilamida? pues en los rebozados porque contienen esa cubierta que está hecha pues de pan rallado y en ese pan rallado conteniendo azúcar y asparagina en la fritura formaremos también acrilamida igualmente nos dice nos da el mismo consejo la agencia española de seguridad alimentaria hay que descartar el exceso de, de color y quedarnos siempre en el amarillito o en el tostado de acuerdo Vamos a pasar desde mi punto de vista al, al aspecto más interesante, que es el relativo a, a patatas fritas, porque aquí sí es verdad que, como es un alimento que realmente estamos consumiendo muchos días en casa, podemos tener una serie de estrategias para tratar de disminuir la formación de acrilamida. La patata fresca, como os comentaba, contiene esos azúcares reductores y además ese aminoácido, las asparagina, en una cantidad bastante importante y en la fritura, que sobrepasa los 175-180 grados, vamos a formar la acrilamida. No podemos evitar esa relación, reacción de mayar en la patata frita, ¿cómo no nos vamos a comer una patata frita tostadita? Entonces vamos a jugar con una serie de estrategias para que sea más sano desde el punto de vista de salud. Podemos actuar en diferentes pasos dentro de, de la manipulación de la patata. Por una parte, podemos actuar sobre la patata fresca, también en la fase de manipulación, es decir, en etapas de remojo, el tamaño en que la corto, el grosor. Por, supu por supuesto, hay que controlar el propio proceso de fritura, teniendo en cuenta la temperatura a la que está evolucionando todo el proceso. Y también podemos jugar con ese punto funa final, con el tiempo en que terminamos, ya damos por hecha la fritura. ¿Cómo vamos a poder controlar la formación? Pues vamos a ver un poquito cada uno de esos aspectos. que me queda un poquito de agua. En cuanto a la patata fresca, pues desde luego cuanto más azúcares tenga esa patata, más acrilamida vamos a formar. Entonces lo ideal es tratar de seleccionar variedades de patatas que tengan desde su inicio poca cantidad de azúcares. Sabéis que siempre se ha dicho y es cierto que eh, pues hay determinadas variedades como la agria, que es muy buena para, para fritura, Tradicionalmente la Elodie también se considera buena para fritura, pero desde mi punto de vista y por la experiencia en el laboratorio, lo que es muy determinante es que siempre que podamos utilicemos patata nueva, no patata de conservación, ¿vale? Ya por este tiempo. Casi en todos los, los supermercados y hipermercados tenemos la patata nueva y siempre es preferible elegir esa patata porque, claro, la patata está viva y la patata tiene que seguir viviendo. Y para seguir viviendo neces necesita consumir sus propios azúcares y los tiene de su almidón, los va fraccionando. Si los necesita para vivir y los tiene así disponibles, cuando yo la frío voy a generar más acrilamida. Por lo tanto, siempre que podamos, tenemos que tratar de elegir patata nueva, ¿vale? Pero bueno, más allá de lo que yo pueda seleccionar en el mercado, poco puedo intervenir ahí. Puedo intervenir en las variedades que en ese momento estén comercializadas. Sin embargo, sí puedo actuar en cómo se conserve la patata o cómo la manipule. En cuanto a la conservación, muy importante, la patata no se puede conservar nunca por debajo de 8 grados. Por debajo de 8 grados... Se produce un fenómeno que se llama el endulzamiento, el sweetening, y es esto que os estoy comentando. El almidón se degrada y va a producir azúcares para que el estrés por frío que yo le estoy dando a la patata, pues la patata consiga salir de ese momento de estrés. Entonces, ¿qué hacemos? Nunca conservarla en frío. A tener en cuenta también personas que almacenen la patata, por ejemplo, en exterior, en invierno, en localidades donde haga mucho frío, por ejemplo, aquí en Granada, Puede haber mucha parte del invierno que esté por debajo de 8 grados en la patata si está en exterior, ¿vale? O gente que la tiene en fresquera y este tipo de, de sitios. Y nunca meterla en, en el refrigerador, en el frigorífico, ¿de acuerdo? O sea, muy importante no almacenar las patatas por debajo de 8 grados. En cuanto a la manipulación, claro, el azúcar se disuelve muy bien en agua. Entonces vamos a tratar de que nuestras patatas estén en remojo una vez que las hemos cortado para disolver el azúcar en agua y de esa manera quitarnos precursores para formar acrilamida. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo de remojo? Pues esto nos sirvió también en el laboratorio para reflexionar un ratito cómo podíamos remojar en agua. ¿Qué es mejor? Agua fría, agua caliente. Hicimos una serie de experimentos con distintos tiempos de remojo y distintas temperaturas. Y aquí os enseño... Los resultados, bueno, en la barra verde primera, esa es la acrilamida que se formó sin haber hecho ningún pretratamiento de la patata. La barra azul corresponde al remojo en agua fría, que como veis, cuanto más tiempo está, cuanto más minutos está en agua fría, más consigo solubilizar los azúcares y eliminar un poco de acrilamida, hasta el punto que después de 30 minutos de remojo ya habíamos quitado dos tercios de la acrilamida de la patata. Pero es que incluso si no tenemos mucho tiempo, podemos utilizar agua un poquito calentita. A 30 grados ya estamos quitando pues, como un tercio de la acrilamida que había presente si no le hacía ese pretratamiento. Pero es que incluso si decimos, es que llevo a tope del trabajo, no me da tiempo a remojarlas, tengo que freírlas ya, pues entonces ¿qué hacemos? Un remojo enérgico en agua debajo del grifo corriendo, y pues un buen removido ahí y conseguimos disminuir hasta un 27% por solubilización de los azúcares que están en la superficie del bastón de la patata, ¿de acuerdo? Seguimos dando nosotros vueltas a otras estrategias que pudiesen eh, mitigar la formación de ese contaminante y como nosotros eh, a lo que nos hemos dedicado siempre es a, al estudio de la reacción de Mayar, sabíamos que si corregíamos el pH de esa reacción y poníamos un pH ácido, la reacción no avanzaba, no se producía acrilamida. Y también sabíamos, por otros experimentos, que si metes sales en el medio de reacción, también se inhibe. Entonces dijimos, ¿cómo reproducimos esto en la cocina? Pues metiendo acidez en el agua de remojo, es decir, añadiendo un chorreón de limón al agua de remojo. Hay que tener en cuenta que eso le va a dar un saborcito especial, pero bueno... Eh, ya como paladares, como gusto, ¿no? Y en cuanto a las sales, ¿cuál es la forma más sencilla? Pues salar la patata antes de freírla, no después, que es una costumbre que tiene mucha gente, ¿no? Que le gusta salarla después de la fritura. La recomendación es meter esos eh, cationes durante el proceso de fritura para inhibir la reacción y que no se origine la acrilamida. Hicimos nosotros esos experimentos y efectivamente cuando el agua de remojo le añadíamos un chorroncito de limón, Fijaros, la disminución casi del 90% de la acrilamida. Y en el caso de salar la patata antes de la fritura, llegamos a disminuir hasta un 30, 33% la formación del, del compuesto. Otra cosa importante, en la manipulación, ¿cómo las cortemos? Si nosotros hacemos un corte fino de la patata, bueno, esto son, parecen cosas muy evidentes, pero hay que demostrarlas en el laboratorio. Eh, si hacemos un corte fino, tenemos mucha superficie que está expuesta a la temperatura. Entonces, quiero decir que toda la patata y su interior alcanzan la temperatura de 175 grados y se genera una mayor cantidad de aquilamida. Cuando, eh, cuando el corte es un poquito más grueso, tenemos una temperatura en la superficie de la patata y otra en el interior. El exterior se nos dora un poco más, pero como eh, la patata no es íntegramente homogénea, la formación de acrilamida disminuye porque en el interior no se va a formar. Otra cosa muy importante, por supuesto, es controlar el tiempo y la temperatura de fritura. Eh, pues eh, en este experimento lo que hicimos fue eh, ir controlando a medida que eh, íbamos aumentando el tiempo de fritura, la formación de acrilamida en relación a la temperatura. Como veis, al principio, en 140 grados, teníamos que irnos hasta los 6-7 minutos para alcanzar una formación de acrilamida más o menos, bueno, muy bajita, está muy cercana al cero, la veis, la barrita azul. Sin embargo, a medida que aumentamos la temperatura, con menos tiempo la acrilamida subía, subía, subía y a partir de los 180 grados se producía exponencialmente un incremento de la formación de acrilamida con tiempos de fritura cada vez más bajos que son esos puntitos amarillos Eso representan el tiempo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, muy importante freír siempre a temperaturas inferiores de 180 grados. Y el tiempo de fritura siempre guíate del de, de ojo, dorado siempre, amarillo si la patata es un bastón eh, muy finito y un poquito más tostado te permite, si es un corte un poco más grueso. Una pregunta muy común también es, ¿el tipo de utensilio que yo utilice va a afectarme si yo utilizo una freidora, o un sartén o gente que tenemos vitrocerámica o una cocina tradicional de gas? Pues nuestros experimentos han demostrado que el el tipo de utensilio que utilicemos da exactamente igual, lo que determina es la temperatura, independientemente del de utensilio, ¿de acuerdo? Otra pregunta también muy frecuente es si el proceso de, o sea, si el empleo de aceite de girasol o de oliva tiene algún tipo de efecto o repercute en la formación de acrilamida. Pues aunque en esto hay bastante controversia entre unos autores u otros, desde luego no hay por ahora nada fehaciente que determine que usar un tipo de aceite, aceite u otro eh, vaya a, de, a determinar cuál es eh, el contenido final de acrilamida. O sea, no hay una asociación por ahora demostrada, ¿de acuerdo? Eh, en cuanto al punto final, cuando damos ya por terminada nuestra fritura, la guía fundamental para casi todos nosotros... No es ni el tiempo ni nada, es el color que, que les vemos. Incluso hay gente que, que las prueba, ¿no? Bueno, pues en ese color, lo que ya he oído diciendo a lo largo de la charla, siempre el dorado, nunca el tostado. O sea, por ejemplo, en, en, entre esas dos estaría claro que, que la parte de la derecha tendríamos que descartarla. No es saludable, ¿no? Allá cada uno si sí la quiere consumir, pero no es lo que se aconseja, ¿de acuerdo? Entonces, no freír demasiado, que no tengan un exceso de color. También en ese punto final va a ser muy dependiente del tipo de corte. Claro, si el corte es muy finito, el tiempo tiene que ser muy corto y tenemos que quedarnos en un dorado, porque el color que vemos en la superficie es homogéneo con respecto de lo que hay dentro. Por lo tanto, hay que quedarse en un color muy ligerito para que el contenido de aquí la mira no sea alto. Sin embargo, en el corte grueso vamos a tener un color en la superficie, pero en el interior otro, porque no tiene la misma exposición a la temperatura. Entonces, ahí sí se nos, nos podemos permitir llegar a un color un poquito más tostado. Eh, hasta aquí hemos hablado de las patatas tipo bastones, ¿no? las patatas fritas que hacemos en casa o las que consumimos pero de tipo bastón. En este caso lo, los resultados que os presento es de un estudio en el que hicimos un muestreo de muchísimas patatas fritas pero de patatas de bolsa, de las tipo inglesa, tipo chip, y como veis una fuente, son una fuente también muy importante de aporte de acrilamida, o sea que ojo, las personas que consuman muchas patatas fritas de bolsa porque ahí hay una buena dosis de acrilamida. Y además tened en cuenta pues lo que os comento de la acción acumulativa a lo largo de la vida luego por otra parte eh, quería también comentaros que ahora también estamos asistiendo pues, a, a muchos productos nuevos que salen al mercado pues como eh, por la demanda del consumidor ahora que queremos que las cosas sean más saludables que tengan ingredientes como que si la dieta mediterránea un poco representar pues, la presencia de legumbres los snacks o a veces que se le incluyen pues eh, nuevos cereales que si pues quinoa o, se está como reformulando el concepto del snack. no me refiero únicamente a la patata, en general un snack como podamos pensar en un nacho o en una pajita o en un... y se está un poco reformulando y le queremos dar como una vertiente más saludable porque es verdad que la introducción de esos nuevos ingredientes eh, nutricionalmente a lo mejor eh, tienen una mejor composición, mejora su perfil proteico, las grasas son más saludables... Pero hay que prestar también atención a aspectos de, de tipo toxicológico, a la formación de contaminantes de procesados, porque esa modificación de la composición aporta otra serie de precursores y a ver si con esos precursores vamos a producir más o menos acrilamida que los, originales, los snacks originales de toda la vida. ¿no? Pues hicimos también un estudio, un pequeño estudio para ver cómo, eh, pues, eh, la introducción de esos snacks, esas nuevas formulaciones, pues, por ejemplo, aquí eh, habíamos incluido snacks de boniato, de zanahoria, de eh, yuca, de, de legumbres, para compararlo con snacks tradicionales del tipo de gusanitos, pajitas, eh, tipo triángulos de maíz. Y vimos que bueno había un rango muy amplio de, de niveles de acrilamida, pero si comparáis los dos rangos, veis que la, esas nuevas formulaciones, en muchos casos, pueden ser incluso peores. Porque nos aportan una gran cantidad de precursores que no estamos controlando y, y estamos un poco ajenos desde el punto de vista de la, de la eh, Agencia de Seguridad Alimentaria de lo que está suponiendo de la introducción de esos nuevos productos alimentarios. En fin, todo esto tiene que ir evolucionando y tenemos que estar vigilantes a, a esos nuevos tipos de productos. Y ya para finalizar, simplemente, pues una serie de conclusiones, una serie de mensajes para, para que los tengáis presentes, porque creo que son estrategias que son muy fáciles de llevar a cabo y podemos controlar la acrilamida que consumimos. En cuanto en general a los alimentos procesados, Controlar el color, el color es lo más indicativo de la presencia de acrilamida, tanto en empanados como en rebozados, en tostados o en la propia patata, siempre lo dorado. Hay que descartar el que se pasa un poquito a la más mínima duda, fuera. Y los consejos en la fritura de patata, nunca almacenar en frío por debajo de 8 grados. Si podemos, siempre que podamos, lavar o poner en remojo la patata, si tenemos mucha prisa, podemos hacer un remojo en agua caliente o añadirle limón o sal o simplemente un buen lavado de las varas de patata cortadas debajo del grifo, remo removiéndola, es bastante efectivo. No freiremos nunca a temperaturas por encima de 175-180 grados y tratar de evitar los cortes demasiado finos, ¿de acuerdo? Y por mi parte, bueno... Un único comentario ya, eh, hemos avanzado bastante para divulgar todos estos aspectos de acrilamida y hace ya tres años que eh, pues sacamos esta app, que la podéis buscar, está disponible en Apple Store y, y en Android también, se llama Safe en el color de tus patatas, y es una aplicación que simplemente con una fotografía de la patata pues te dice si tu fritura es o no saludable, ¿vale? No, es, eh, no, es, no pretende dar eh, ningún... Ninguna reglamentación de nada, tiene simplemente un fin educativo y lo que hace es a partir de esa foto decirte si la fritura es saludable y en caso de que no lo sea, pues te da una serie de consejos y una serie de enlaces donde puedes consultar cómo mejorar la fritura de tus patatas en casa. ¿vale? Y nada más, muchas gracias. Sí, sí, sí. La cerveza 0,0 tostada tiene, tiene, bueno, no tiene acrilamida, no tiene mucha acrilamida, porque no, precisamente la cebada no es uno de los cereales que contiene más asparagina, pero tiene otros compuestos de mayar. Es que en la reacción de maya tiene muchos compuestos que son beneficiosos. Y en el caso de la cerveza, esto está, está ya dando más sí, jaleo de la cuenta, verdad. en el caso de la cerveza, eh, se forman unos compuestos que se llaman melanoidinas al final de la reacción de Mayar y que la inmensa mayoría de ellos tienen acciones antioxidantes muy potentes, anticancerígenas, eh, pues, eh, ¿qué más os digo?, antihipertensivas muchas veces. Sí, oh. sí, es buena, es buena. Sí. Sí. La cerveza siempre es buena. La, la cerveza siempre es buena. <risas> ¿Qué, ¿Qué tipo de cáncer da? Pues mira, hay descrito muchos tipos de cáncer. Hay cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de útero. Hay, se ha vinculado con, con muy diverso, la verdad. Has dicho que la acrilamida es acumulativa durante tu vida. Sí. ¿Eso se acumula en la sangre? De la sangre se depura al cabo de, de un. Pues a lo mejor eh, se, se une. Se, la, la tenemos que metabolizar primero y se metaboliza glicidamida, ¿vale? Esa glicidamida es la que se une a la hemoglobina y está circulando el tiempo de vida de la hemoglobina. Que no te lo puedo decir exactamente, pero son aproximadamente unos 20-25 días, creo recordar. Pero además de estar en sangre, se acumula. La glicidamida se acumula en algunos órganos diana y por eso tiene un efecto acumulativo a lo largo de la vida. los nuevos aparatos estos que han salido ahora para freír cosas sin aceite eso que... Pues mira, realmente es que eso no es una fritura pero es un horneado y nos da igual da igual, ¿no? da, da igual sí incluso muchas veces el horneado eh, es más superficial y lo origina quizás más en la corteza no tiene tanta transferencia de calor como la fritura porque la fritura es por inmersión pero en la corteza sí se va a formar igual la mira Venga, más preguntas. Llega tarde y no sé si lo has dicho, pero el pan tostado, ¿se produce también la reacción de ¿Esto ¿Es también problemático? Sí, sí, sí, sí. El pan, eh, lo he comentado. Eh, cuando nosotros compramos el pan, eh, la acrilamida va a estar... Bueno, la reacción de Maillard está en toda la corteza. Sí. Entre los compuestos que vamos a encontrar ahí va a estar la acrilamida. Cuando tú compras el pan y lo estás en casa para preparar la tostada otra vez metes temperatura. Cuanto más tiempo tú estás la tostada, más acrilamida se va a formar. En el experimento que nosotros estuvimos haciendo con reanadas de pan de molde, las concentraciones, digamos, eh, manejables desde el punto de vista de la salud, llegaban a producirse entre los dos minutos y medio, tres como máximo de tostado. A partir de ahí ya aparecían colores muy negruzcos que dependerá también del pan, completamente, claro. porque no es lo mismo que consuma un pan de centeno que un pan de trigo. Que claro. Pero el, el color, yeah. el color es determinante, absolutamente. No, gracias. Pues, ¿qué cereales producen menos? pues Es que realmente los, los que se utilizan para panificación todos tienen asparagina. Se produce, por ejemplo, muy poco... Sí, sí. Sí, avena menos y centeno un poco menos, pero también lo produce. El tema es el trigo, porque es el que tiene aspar es más asparagina. Pero hay otros cereales, por ejemplo, el arroz, no produce acrilamida. No tiene asparagina apenas nada. ¿vale? Yo, la cebolla sí, sí, la cebolla sí, incluso eh, aunque esté en polvo, en los botecitos de especias, también produce acrilamida. Quería preguntar si es solamente en la ración con azúcar es sencillo o también en almirón, porque parece ser que solamente ha metido usted la diferencia con la patata.